a Fernando Chuquimia, que es eh, especialista en eh, temas de finanzas ¿sí? y además es especialista en presupuestos públicos. Eh, vamos a charlar con él un tema que... Posiblemente a muchos le hace un poquito de ruido, ¿no es cierto?, que es el tema de los impuestos, ¿sí? Nos parece muy importante eh, tener eh, un poco de claridad en esos conceptos, así que lo, hemos invitado a una persona que sabe muchísimo de esta materia. En principio, darle la bienvenida. Fernando, muchísimas gracias. Realmente un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, mi estimado gringo. Un gusto volverte a ver. Y bueno, un saludo muy fraternal a toda la audiencia de primera edición de Avia Y permítame felicitar a, a todas las mujeres bolivianas por su día, ¿no? Que no solamente se las debería festejar el día de hoy, sino todos los días, mi estimado. No, Completamente de acuerdo, sí, sí. Fernando. Eh, bien, hablemos un poco de impuestos. no eh, ¿Qué son los impuestos? Eh, ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cómo, ¿Cómo nos tratan los impuestos a las y los bolivianos? De acuerdo. Bien, para una mejor comprensión de la audiencia, gringo, los impuestos es la contribución que realizan eh, las personas naturales, las personas jurídicas, las empresas, ¿no? por... Eh, la cierta actividad que ellos realizan por la transacción o por, el, o por algún hecho previsto en alguna ley ¿no? Y esta contribución la realizan al Estado y Esta contribución que se realiza al Estado este se encarga de redistribuir estos recursos gringos en favor de la población, en favor del funcionamiento del Estado. Gastos, por ejemplo, de salud, educación, telecomunicaciones, seguridad nacional, entre otros que son primordiales para la población gringo. De acuerdo. En Bolivia, ¿cuántos impuestos hay? Eh, en vigencia... Tenemos alrededor de 14 impuestos. Recordemos que los impuestos en Bolivia nacen en el marco de la ley 843, no que data de esto de 1986. Y bueno, desde ese entonces hasta la fecha se han ido eh, creando eh, otros impuestos, los cuales tienen un sustento técnico, tienen un estudio de la capacidad contributiva de los agentes económicos, de las personas naturales como tú, como yo, de las empresas, y sobre todo de la realidad socioeconómica del país dentro del marco de estos impuestos tenemos impuestos directos e indirectos. ¿Cómo se catalogan estos? Los impuestos directos es justamente aquellos que se indexan a la actividad propia de los agentes económicos y los impuestos indirectos son aquellos que están de la mano a la capacidad económica de los agentes económicos. Esa es una gran diferencia para iniciar y bueno, entre, entre ellos tenemos, eh, estimado gringo, por ejemplo el impuesto al valor agregado, el impuesto impuesto a la utilidad de las empresas, eh, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las transacciones financieras, IDH. Sí, ¿de ¿qué tipo sería? ¿Qué tipo de impuestos? Esos serían los, por ejemplo, los directos sería, sí. por ejemplo, el I.D.H. y el el impuesto a las utilidades de las empresas, esos ¿no? son ¿Qué? impuestos directos Directos. y los indirectos ya vienen, por ejemplo, a ser el impuesto al valor agregado, el I.V.A. el I.V.A. que es el 13%. por ¿por qué se llama indirecto? Indirecto, ¿por qué? Porque al final no es eh, el, el que paga, es directamente el beneficiario final. No por el consumo de algún bien o algún servicio y que va indexado a la capacidad económica que tiene ese contribuyente. Sí. Y aparte de este impuesto del valor agregado, tenemos un impuesto que de repente no es muy conocido en la población que es el impuesto al consumo específico, el ICE. ¿no? Que recientemente se ha estado hablando mucho de, de, de esta tasa impositiva, pero que en realidad ha existido una mala interpretación sobre si existía incrementos o no. ¿no? Pero que de repente vamos a hablar en este sector, mi estimado gringo. Seguro que sí. Eh, insisto, el tema impuestos siempre genera, así sí, un poquito de escosores, ¿no es cierto? Tú decías 1985, la ley 8843. Así es. Antes de eso, ¿qué había? ¿Se pagaba impuestos o no se pagaba impuestos en Bolivia? Ya datan, ¿no? Esto inclusive, eh, bueno, desde tiempos, inclusive ya a nivel mundial, por ejemplo, en, Egi, en Egipto, en China. Bueno, estos impuestos eh, han sido algo muy importante, y también en el caso boliviano, ¿por qué? Porque es eh, una de las fuentes primordiales para el funcionamiento del Estado. ¿no? Claro. De igual manera, en el caso boliviano, teníamos un marco normativo antes de la ley 843, en el cual regían estas tasas impositivas. Gringo. De acuerdo. Eh, pero digo, la cantidad de impuestos, de pronto uno siente que se ha incrementado. ¿Cómo ha ido así evolucionando es. este tema de los impuestos? Eh, arrancamos con cuántos y hoy cuántos tenemos, digamos, así para, para que sí. la gente se dé idea. Exactamente. Bien, eh, por ejemplo, eh, los impuestos... Impuestos, como lo señalaba, han ido eh, incrementándose, pero en el sentido de incrementar eh, al tipo que se va a ir a imponer, no, no en el sentido de incrementos porcentuales de, de estos. ¿no? Por ejemplo, antes no teníamos, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas, gringo. ¿No? pero ahora sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque evidentemente la coyuntura, la actividad socioeconómica de los agentes económicos, eh, antes no pensaban que había millonarios en Bolivia, pero sí lo hay. Hay gente que tiene, por ejemplo, patrimonios que superan los 150 millones de bolivianos ¿no? y que bueno, ahora están pagando, por ejemplo, impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, que antes no había, pero ahora sí lo hay a partir del 2010, por ejemplo, que ha sido un instrumento, un mecanismo para fortalecer el sistema financiero a través de la bolivianización, por ejemplo, gringo, uh -huh. ¿no? Entonces son ejemplos que van eh, de la mano a que los impuestos van a, a la actividad socioeconómica y a la realidad de un país gringo. Hay impuestos que uno los paga sin saberlo, ¿no? Así es. Por ejemplo, este tema del eh, impuesto al consumo específico, ¿Qué es este impuesto del consumo específico, es un impuesto que eh, se taxa por la comercialización, la fabricación y la importación de bienes tales como bebidas alcohólicas, cerveza, whisky, entre otros, ¿no? y bebidas analcohólicas. Este es un impuesto que al final lo paga directamente el consumidor. No, no tanto así, por ejemplo, las empresas que lo intermedien. Lo pagan directamente. Por ejemplo, si nos vamos ahora a una discoteca, el, este impuesto, el ICE, lo terminamos pagando tú y yo, los Pero consumidores. Eso, el finanzas. IVA es otro. El IVA es de igual manera. no ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vas, por ejemplo, a un supermercado a una tienda, o a una tienda que te extiende eh, una factura, ...esas tiendas solamente actúan como agentes de retención... ...agentes de retención de ese 13% por cuanto sus recursos van al Estado... ¿no? ...pero el IVA tú lo terminas pagando. ¿no? De acuerdo, eh, se dice muchas veces que si bien las recaudaciones suben... ...lo que no crece es el universo tributario... ...es decir, la gente que tributa, que paga impuestos... ...es esto evidente, ¿cuánta gente paga impuestos en Bolivia? ¿Cuántas en, empresas? En el caso boliviano eh, es algo muy importante, es algo interesante que ha pasado... ¿no? ...por ejemplo, permíteme darte unos datos... Eh, con relación al 2021-2022 de enero a agosto, la recaudación tributaria y de acuerdo a información de servicios de impuestos nacionales ha existido un incremento del 24%. De 32.881 millones de bolivianos gringos se ha incrementado... ...a 40.745 millones de bolivianos, un incremento del 24%. Se resalta acá los impuestos que se eh, cobran en el mercado interno, ¿no? Es decir, que este mercado interno eh, excluye a lo que es el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos... ...y el impuesto especial directo a los hidrocarburos, ¿no? Uh -huh. Eso es un, a, un, un aspecto importante. Y eh, esto también resalta la reactivación y la reconstrucción económica del país... ¿No? Entonces, ahí uno puede denotar que existe nuevamente actividad económica, existe comercio en lo que son las empresas. Tú decías, con relación a la formalidad, ha existido un incremento en la formalidad del país, ¿por qué? Datos recientes, por ejemplo, lo que era funda lo que es actualmente el CEPREC, al primer trimestre gringo se han creado más de 5000 empresas a nivel nacional. ¿no? Se han creado, son... Empresas nuevas, no es que han cambiado de razón social o, o, o aspectos similares, son empresas de reciente creación y donde demuestras que existe nuevamente confianza en la economía boliviana, existe seguridad y sobre todo soberanía al momento de tomar decisiones en política económica que le permiten a los agentes económicos tener la certidumbre gringo. De acuerdo. Eh, en todo caso, no sé si hay un estimado del porcentual de gente que participa activamente en el tema de impuestos. Se tiene alrededor de más de dos millones contribuyentes ¿no? en eh, registrados en el SIN, estimado gringo, Correcto. entre lo que son personas naturales y personas eh, jurídicas. Correcto. Eh, estamos compartiendo esta mañana con eh, Fernando Chuquimia, que es eh, un especialista en temas de finanzas y presupuesto público, hoy hablando de impuestos. Eh, un poquito lo mencionó así, al, al paso, lo vamos, a, lo vamos a profundizar, lo vamos a a desarrollar. Esta vez quisiéramos hablar un poco del tema del impuesto al consumo específico, el famoso ICE, Así ¿sí? es. que ha estado, como tú bien decías hace un ratito, bastante comentado en estos últimos días, se ha hablado bastante por eh, alguna, algún intento de ajustarlo, incrementarlo, etcétera. Bueno, una serie de reuniones finalmente se acordó que cualquier modificación o elemento que se vaya a, a tocar por allá, no es cierto, va a, a meritar una consulta, una, un encuentro, diríamos, un consenso con el sector empresarial, Así que es el más afectado por este tema. Pero eh, Fernando, te cuento que hemos ido un ratito a la calle a preguntar a la gente eh, si conoce qué es el ICE, ¿sí? claro. si conoce. Tú dijiste recién, el ICE es uno de los que pagamos sin saberlo, pero la gente sabe qué es el impuesto al consumo específico. ¿Te parece que lo veamos un claro ratito? Sí. sí, vamos a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué es el ICE? A ver. Queridos amigos de Aviala, salimos a las calles para conocer si la gente conoce el impuesto al consumo específico. ¿Me acompañan? No, el IVA. Después el de impuestos internos, ¿no? Ni idea. ¿Qué impuesto conoce? Yo ya estoy jubilado. El normal, el, el, el 13% lo acostumbrado. ¿Qué impuesto conoce? ¿Los de domicilio, de movilidades? No, no lo conozco. El, los impuestos para, la, para las casas, el tipo de impuestos para el pago comercial, digamos, ¿no? Tanto de adquisición como de pago. No, la verdad no, o sea, sí he escuchado de él, pero ¿en qué conlleva todo el concepto? No, la verdad no. El, Bueno, el que pagamos con el IT, el 13%, el ERE IVA, que ahora están devolviendo el 5%, ¿no es cierto? Las personas que perciben un sueldo, o sea, son dependientes, eso es básicamente. No, no, le soy franco, no, no, no lo conozco, no lo escucho. No. Bueno, al valor agregado, el que siempre manejamos, ¿no?, generalmente, entonces... eh. Eh, bueno, los impuestos eh, de ley que manejamos eh, en toda institución bueno, nos hacen pagar cuando estamos trabajando de forma eh, particular o privada, ¿no? No, no, no, no. El impuesto que se paga es en lo que compras, O sea, siempre un impuesto, compras algo con la factura y se paga un impuesto. Ahí, ese es el que conoce. Sí, es el, con el impuesto que se va aplicando a los, las bebidas, como la cerveza, no sé si a los licores y similares, ¿no? Bueno, todo impuesto tiene una finalidad, pero depende mucho de qué finalidad está manejando en este caso, ¿no? Porque el impuesto puede ayudar a, a, a la comunidad, pero también puede afectar a diferentes sectores. Debe ser un impuesto, como todos, pensado en un, un objetivo, pero sin afectar a, a ningún sector de una manera más eh, profunda, ¿no? Bien, diríamos que en general eh, la mayoría de la gente encuestada no conoce el impuesto al consumo específico. Entonces, quizás sería el momento, Fernando, de que tú les puedas explicar en detalle, ¿sí? Bien, de bien, eh, bien de manera bien eh, gráfica fácil. para que la gente fácil, sencilla, para que la gente entienda impuesto al consumo específico, ICE, ¿sí? Esa Así es la es. sigla. ¿Qué es qué es el impuesto este? Así es, con mucho gusto, estimado gringo, y para una mejor comprensión de la audiencia, Señor, señora, el ICE es el impuesto al consumo específico, es un impuesto que se graba a los bienes, eh, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabaco, ¿no? eh, tanto que son de producción nacional y también a los productos que se importan, es decir, aquellos bienes que generan una externalidad negativa a la población. Eso es el INSEE en términos sencillos. Y, ¿cómo es la forma de eh, grabar este INSEE? Se tiene alícuotas o se tienen pagos ¿no? que tienen un rango eh, fijo, ¿no? una base fija y también una base porcentual. No, eso es básicamente lo que es el ICE y bueno, recientemente, eh, mi estimado gringo, eh, se ha hablado mucho de, de la modificación de este impuesto, donde eh, ciertos actores han querido confundir a la población, señalando que las alícotas del ICE se estaban incrementando a través de la Ley de Modificación del Presupuesto General del Estado, ¿no? pero las autoridades del sector han aclarado esta figura. no Inclusive la Cámara Nacional de Industrias ha tenido ya clara la figura porque existía una mala interpretación. Había un cambio de rangos, pero este cambio de rangos ha permitido, o permite, mejor dicho, al Estado proteger a la industria nacional. Es decir, que estas modificaciones afectan sobre todo a los productos eh, de importación, que es la principal competencia de nuestras industrias nacionales gringo. ¿no? Es por eso que la Cámara Nacional de Industrias, inclusive había una generación de alerta ¿no? de la misma cervecería con sus trabajadores, que ya se estaba atentando contra sus fuentes laborales, pero no, señor, señora, eso no es así. Más al contrario, lo que hace el Estado, a través de este gobierno, es incentivar a través eh, de estos incentivos tributarios, por ejemplo, algo que no están hablando gringo y la gente debe saber, es que por un año más se ha hecho, se está haciendo la exención del pago de tributos, por ejemplo, del IVA por la importación y del gravamen arancelario por la importación de bienes de capital y plantas industriales, ¿para qué? Para que sectores como el industrial y el agropecuario puedan mejorar su capacidad de producción o incrementar esta para qué, para tener una mejor oferta a favor de los bolivianos y las bolivianas gringos. De acuerdo. Eh, tenemos un cuadro, ¿sí? donde se hace una suerte de eh... ...reseña de cómo fue evolucionando justamente el impuesto al consumo específico... ...quisiera por favor pedirles a mis compañeros que podamos ponerlo... ...es el último cuadro, ¿sí? el último cuadro donde dice evolución de las normas impositivas... ¿sí? Eh, ...este por ejemplo es, es un tema que tiene que ver directamente con la cerveza... ¿sí? ...recordemos la cerveza es eh, sin duda eh, uno de los productos más importantes... ...que se fabrican en Bolivia, ¿sí? dentro de las industrias, sin duda la industria cervecera... ...es una de las más importantes... Eh, en el primer cuadro a la izquierda, ¿no es cierto? Hablamos de 1985, que es justamente cuando se introduce en la ley 843 este nuevo impuesto, ¿sí? Hasta Así ese es. momento no se pagaba, ¿sí? Según la, la información que tenemos acá. Y recién, a partir de la vigencia de la 843, empieza a pagarse este eh, impuesto, ¿sí? Eh, se actualizaba en base al tipo de cambio del boliviano respecto del dólar, ¿no es Así cierto? Es. La ley 1606, el decreto 24056, 24.053, perdón, determinó una alícuota específica para la cerveza de un boliviano con 20 centavos por litro y no incluía una alícuota, alícuota porcentual. Sí, así así arranca el impuesto eh, en 1985. Posteriormente, con la ley 2434, que es del 21 de diciembre del año 2002, se define que para la actualización de alícuotas y contribuciones especiales se utilizarán las UFBs, ¿no es cierto? las unidades de fomento de... a la vivienda. Así es. Este incremento en promedio en los últimos cinco años ha sido de 6,2%, o sea, bolivianos 0,23 por litro. ¿Sí? Esa es la, la información. Vamos al año 2003, eh, año en el que el 8 de mayo del, eh, de, de ese año, 2003, se promulga el decreto 27.028 que es el reglamento de la ley 2434, esa que hablábamos hace un ratito del año 2002. Las alícuotas del ICE se actualizan a UFBs, ¿sí? esa es la determinación que se toma en ese decreto reglamentario. Saltamos al año 2010 y tenemos que el 15 de diciembre de ese año, ¿sí? la ley 066 introduce modificaciones al anexo del artículo 79 de la ley 843, agregando la alícuota porcentual a la cerveza. Así es. ¿No es cierto? Esa es una especificación. El 22 de diciembre, el artículo 1 del decreto 744, que reglamenta esa ley 066, indica que eh, se define a partir del 1 de enero de 2012 una alícuota de 1% a la cerveza. ¿Sí? Ya no va por UFB, sino una alícuota de 1% a la cerveza. Eso a partir del de 1 de enero de 2012. En 2022 se hace la actualización de la alícuota específica, el ICE de acuerdo a la resolución 1021 00029 determina alícuota por litro de 3 bolivianos 96 centavos y una alícuota de 1%, ¿sí? Finalmente, finalmente, en la ley de modificación del presupuesto del Estado, la ley 1462, que es del 9 de septiembre del año 22, o sea, hace poquito, se crean rangos para los productos grabados con alícuotas específicas y porcentuales. Para la cerveza, se crea un rango de entre 2,60 a 10 para la alícuota específica y de 1%, 1 a 15% para la alícuota porcentual. ¿no? Así es. Entonces. Eh, evidentemente esta, esta suerte de evolución que ha tenido el impuesto al consumo específico, respecto específicamente del eh, rubro de la cerveza, obviamente ha encendido las alarmas, así ha generado bien. inquietud y preocupación. Es así, gringo, aquí si me permites hacer algunas precisiones con relación a esta evolución del ICE en Bolivia. Por ejemplo, en el año 2010-2011, ¿no? eh, se evidencia un incremento en lo que es el ICE. ¿Por qué? Porque en ese entonces existía un estudio gringo que señalaba que el consumo de la cerveza estaba por encima del consumo de los lácteos en Bolivia. Es decir, que los bolivianos consumían más cerveza que lácteos. ¿no? Entonces, hay una política eh, de Estado, ¿no? garantizando la soberanía alimentaria, eh, se procede a incrementar eh, las alicotas eh, con relación a la cerveza. ¿En qué sentido? Eh, se crean las retenciones a la comercialización de la cerveza y que por cada litro de cerveza que se consume, 10 centavitos va al fondo Proleche. Este fondo Proleche es un fondo del complejo productivo de lácteos, el cual permite, como lo señalaba, acceder, a la soberanía alimentaria de la población, permitiendo la accesibilidad de lácteos. ¿En qué sentido? En el sentido de garantizar la provisión, la producción, la oferta de lácteos a favor de los bolivianos. Un dato importante, esta política ha incidido de manera positiva en el país, por cuanto, gringo, en el 2010 se registraba un consumo de lácteos per cápita, de un consumo por cabeza al año de 30 litros. Un dato reciente al 2021, este dato se ha más que duplicado. Ahora la, la, el consumo eh, asciende a 65 litros eh, por cabeza de lácteos. ¿no? Entonces esta política de, de garantizar la soberanía alimentaria y el acceso sobre todo a lácteos, pero con base eh, al destino que se tiene de este impuesto, ha garantizado esta accesibilidad. Eso es un dato importante. Con relación a lo que es la actualización que se tiene con relación a las alícuotas del ICE, eh, hay que aclarar que la actualización se la realiza año a año con base a la variación de las UFBs. La, para aclarar, las UFBs es una unidad de cuenta que te permite... Eh, conservar, mantener el valor de los importes en moneda nacional. Y esta UFB tiene como base de cálculo la variación del IPC o lo que vendría a ser la inflación. ¿no? Eso es por una parte, eso se hace cada año. Y no, no es que se van incrementando, ojos, es una actualización. Y con relación a esta última ley que señalabas, es justamente donde existía la malinterpretación, no que es, se estaba afectando a la industria nacional, pero eso no ha sido así. La Cámara Nacional de Industrias eh, públicamente ha aceptado que esto, más bien estas políticas protegen a la industria, protegen... ...a las empresas nacionales y a nuestros trabajadores. ¿Por qué, gringo? Porque no te olvides que los motores del modelo económico, social, comunitario productivo... ...es justamente el mercado interno a través de la demanda interna... ...y la inversión pública que tenemos en nuestro país... ...que son los motores que actualmente están moviendo la recaudación tributaria, gringo. De acuerdo. Tenemos otro cuadro que quisiera compartir con el, el licenciado Fernando Chukimi... por supuesto con nuestra audiencia... Eh, ...que se refiere a eh, lo que se considera la inequidad en la carga... ...positiva del ICE eh, en Bolivia. Estamos hablando específicamente de la producción de cerveza. Vean ustedes, y en el cuadrito de la izquierda, en, eh, según esta están unas tapacoronas, ¿no es cierto?, ...el promedio que es 14% en la región, eh, Bolivia tiene el porcentaje más alto. Según este dato es 23%, ¿sí? Esa es la tasa efectiva del ICE en la región. 23% frente a 19% en Colombia, 16% en Argentina... 15% en Venezuela y solamente 6% en Brasil. ¿no? Ahí tenemos justamente ese, ese primer gráfico. Y el segundo eh, gráfico, ¿no es cierto?, en la línea de arriba dice: la industria cervecera paga 3,3 veces al promedio del sector. Hacemos una comparación, ¿no es cierto?, de cuánto se paga eh, de impuesto el ICE, ¿sí? la cerveza 0,79, el vino, 0.29, la chicha, 0,09, lo mismo que el vodka, 0,10 el Singani, 0.38 el whisky el ron 0,09 y el fernet 0,09 cuando uno ve por ejemplo productos como whisky eh, como Fernet, como Ron, que no se producen en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces uno dice: eh, ¿cómo es posible que a la cerveza que sí se produce en Bolivia, ¿no es cierto?, que genera empleo, etcétera, ¿cómo es que le ajustan con semejante carga impositiva frente, por ejemplo, a un whisky, digamos, que evidentemente es alto, 0,38, pero eh, whisky no se produce en Bolivia, ¿no?, por lo menos hasta donde sabemos. Eh, la industria cervecera paga 0,3 veces el promedio del sector, ¿no? Eh, aquí tenemos justamente en la segunda columna, ¿verdad? Ahí se ve. Eh, el, el cerveza 0,03 y lo más alto es el whisky 0,25 ¿sí? esto es eh, el eh, promedio del sector, y por último la industria cervecera paga 2,5 veces el promedio del sector ¿sí? ahí lo tiene 0,82 la cerveza y lo más alto lo que le sigue 0,63 el whisky, pero después tienen vodka 0,19 eh, tienen eh, ron 0,17 fernet 0,22 no en fin eh, ¿qué razonamiento, qué aconseja este, este cuadro que describe esta, esta situación de los, en particular los industriales cerveceros del país? Así es. Mira, a ver, por ejemplo, con relación a este benchmark o esta comparación que se hace con relación al ICE ¿no? en la región, evidentemente en Bolivia existe eh, una mayor carga impositiva con relación a, a este impuesto, pero como lo señalaba, ¿esto se debe principalmente a qué gringo? Se debe principalmente a ese consumo eh, que se tiene por parte de los bolivianos, que tienes una mayor un mayor consumo de cerveza que de lácteos, por ejemplo. ¿no? Es por eso que allá por el 2010 se ha decidido ¿no? hacer un incremento de este impuesto. ¿no? Y mira, como lo señalaba también, esto pertenece a un impuesto indirecto. Es decir, que este impuesto va indexado a la capacidad económica, al poder adquisitivo que tienen los agentes económicos, a la capacidad económica que lo tienes tú, que lo tengo yo, que si yo decido consumir una cerveza es porque también tengo los recursos o tengo la platita suficiente para hacerlo. Y, no, y esto creo que se ve continuamente gringo. Por ejemplo fines de semana, ¿no? Existen fiestas de las fraternidades, prestes, cualquier tipo de acontecimiento donde los agentes económicos creo que no se hacen ningún problema para realizar, por ejemplo, el consumo de estas bebidas, ¿no? Pero en su momento el origen de este incremento ha sido de alguna manera desincentivar el consumo, ¿para qué? Para promover el consumo de lácteos. Y como lo señalaba, Creo, eh, pienso que se ha realizado este aspecto. ¿Por qué? Porque se ha duplicado el consumo de lácteos en los agentes económicos. Antes se consumía en el 2010 30 litros por cabeza, eh, mejor dicho, 30 litros per cápita al año. Ahora se ha duplicado a 65 litros, no por una parte. Otro aspecto, con relación al pago de este impuesto. Este impuesto eh, gringo lo termina pagando eh, los agentes económicos, lo, lo termina pagando el consumidor final. Las empresas... Que lo, que lo fabrican, que lo comercializan, al final actúan como agentes de retención. ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si eh, por alguna razón llegase a incrementarse o a sufrir alguna modificación, este ICE, y a fin de no afectar precios, ¿qué haría la empresa? ¿No? Podría afectar sus costos, pero muy difícilmente las empresas podrían llegar a, a ese término, por cuanto no van a afectar sus utilidades. ¿no? Entonces, esto se traslada directamente al consumidor final, gringo. De acuerdo, eh, vamos a agregar otro elemento que evidentemente pasa por el tema impositivo de gente que más bien no paga impuestos. Hablamos del contrabando. Es decir, la cantidad de cerveza que está entrando en este momento, tanto de Brasil, sobre todo de Argentina, por el tema de la, la diferencia del cambio, es otra, otro jaque que está sufriendo en este momento la industria nacional, no? Hablamos en particular de la cervecera. Eh, ¿Cómo in incorporar este elemento en el análisis? También hay que tomarlo en cuenta, sin duda. Así es, gringo. Hay que recordar que son varias políticas, actividades que está realizando eh, eh, el actual gobierno en el sentido de, por una parte, proteger a la industria nacional mediante eh, la no afectación de este impuesto para no desincentivar a la producción nacional, por una parte. Y por el otro lado, se está incrementando de sobremanera los patrillajes aduaneros. Constantemente se escucha gringo eh, por ejemplo, el decomiso, la destrucción de mercadería de contrabando de bebidas alcohólicas, analcohólicas, valuados en millones de bolivianos, que es trabajo producto justamente de la aduana nacional. Esto es una tarea diaria y ha incrementado justamente ¿no? eh, esta retención, eh, por ejemplo, de los bienes de contrabando. ¿no? Entonces, son aspectos que son tareas, eh, paralelas que está haciendo eh, el actual gobierno, a fin de proteger a nuestro país y a las industrias nacionales. ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, estos patrullajes aduaneros son constantes, la recaudación, la destrucción de bebidas alcohólicas se ve en todo lado, ¿no? en distintos medios de prensa, escrito, a todo nivel, estimado gringo, ¿no? Y eso es noticia del día a día. Correcto. Bueno, agradecerte muchísimo, Fernando. Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Hoy hemos sí. conocido un poquito este tema del, del impuesto al consumo específico, los impuestos en general. Y bueno, pues estaremos seguramente más adelante conversando de otros otros temas interesantes vinculados a la actividad económica e industrial en nuestro país. Eh, nuestra inquietud, nuestra preocupación, obviamente, es que eh, de pronto entre el contrabando y y ciertos eh, impuestos que son a veces quizás un poco altos, ¿no es cierto?, en el parecer de los, de los industriales, eh, se pone un poco en crisis el tema de generación de empleo, ¿no es cierto?, la subsistencia de las empresas bolivianas que tienen que no solamente reunir platita para pagar impuestos, sino además encontrarse eh, que hay una competencia desleal, ¿no? que cuando salen al mercado se encuentran con productos muy baratos, que seguramente no tienen la calidad del producto nacional, ¿no?, está claro, la cerveza nacional eh, es en general reconocida como una extraordinaria, Cerveza, no solo en Bolivia, sino en el exterior, entonces eh, tener que luchar, digamos, en un tema en un momento de crisis económica donde la gente opta en muchos casos por el, por el precio bajo, ¿no? Es decir, eh, sobre todo los jóvenes, me imagino, una, una cerveza cara, producto de los impuestos y, y todo lo demás, eh, de pronto compitiendo con eh, bebidas alcohólicas que se venden en galonera, ¿no es cierto? Que nadie sabe después cómo acabarán los que sí. lo toman, pero hay eso, ¿no es cierto? Y claro, una cerveza que vale, qué sé, yo no sé cuánto valdrá una cerveza, 15 pesos, 20 pesos, frente a una galonera que vale quizás lo mismo, pero te garantiza garantiza tomar durante una semana. ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. ¿no? Es, es, es un escenario complejo, delicado, que sin duda están afrontando hoy las, las industrias nacionales. Pues Fernando, no, no sé si quieres añadir algo más. Sí, con, con seguridad lo que tú mencionas, estimado gringo, se debe seguir trabajando en lo que es, por ejemplo, la cultura tributaria, Bien lo decían las, en las entrevistas a las personas, ¿no? que muchos no conocen los impuestos que rigen en Bolivia y por eso señalo que se debe continuar trabajando en lo que es la cultura eh, tributaria y más aún que estos, eh, estas contribuciones le hacen bien al país gringo. Permíteme señalar que los indicadores económicos eh, son positivos y más aún el mercado interno. No te olvides que tenemos crecimiento económico al primer trimestre de 3.97 que básicamente es explicado por eh, el movimiento interno. Entonces son señales que nuevamente Bolivia está en la dinamización de su economía y que el modelo actual, el modelo económico boliviano, está funcionando por cuanto los motores de la demanda interna y la inversión pública están moviendo nuevamente al país. El agradecido soy yo, gringo, por el espacio. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy fraternal a toda la audiencia y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, Fernando Chuquimia, que es eh, especialista en finanzas y en presupuesto público, estuvo esta mañana acompañándonos aquí en la La Televisión. Vamos a hacer una pausa, por favor.